tiene que servirnos a veces a contrapelo, ¿sí?, de, de lo que nos enseña la escuela, no solo para el desarrollo personal, sino fundamentalmente para el desarrollo de la comunidad. Así que, bienvenido José, muchísimas gracias por sumarte, y por supuesto, vamos a escucharte atentamente. Bueno, muchas gracias Daniel. Como, como primer agradecimiento a, a todos los participantes, a todos los organizadores, tanto al doctor Pablo Romero y ahora a Marcos que está ahí del otro lado, a Hugo Bevans y a todas las instituciones eh, vinculadas con, con, esta, con esta dinámica de eventos. Verdaderamente este tipo de cosas son, son esenciales, como decían anteriormente, para el desarrollo de la comunidad y bueno, me honra poder formar parte y, y aportar mi granito de arena desde mi experiencia personal y profesional eh, a, para poder sumar siempre que se pueda. Estoy habilitado para compartir pantalla, ay, creo que no, todavía, ahora sí. Bueno, lo ven correctamente, me confirman si se visualiza, por favor. Sí, si visualizan la pantalla, me confirman, por favor. Hugo. Sí, perfecto. Ah, buenísimo, bueno, sí. muchas gracias. Perfecto. Bueno. Eh, sin más antelación, presentar la educación financiera para el desarrollo local y personal. Las finanzas son un tema muy difícil de tocar, eh, pero bueno, primero que nada voy a presentarme, aunque me hicieron una presentación bastante completa, lo, lo cual valoro muchísimo. Me había olvidado que puse la, la diapositiva de presentación. Disculpen un poco los nervios. Eh, hace bastante tiempo no tengo, no tengo exposiciones. Eh, soy un creador de contenido con más de cinco años de experiencia el año pasado dicté una charla que se llamó tu imagen vale más que mil descuentos orientada a facilitar a los emprendedores el acceso a herramientas digitales para mejorar sus negocios junto a Mario Barceló y a Noel Benítez eh, tuve clientes como lo han sido el Club Hípico Payubre Kaufman Elizarrague, Sweat Disco eh, Pacta que es una comunidad de negocios del campo Set Movida Electrónica, Wild Club Funcional GIM, que es de Rodrigo Acevedo, y he hecho ediciones de video para Adeco Agro, que es una empresa que cotiza en el mercado de capitales de la bolsa de Nueva York, eh, pero que tiene operaciones acá en Argentina. Como me han presentado, he dicho, soy analista de la bolsa e inversor minorista. En 2019 me contrató una empresa del sector privado para reducir su deuda impositiva. Hoy la empresa está ahorrando más del 40% de sus ingresos e invierte en la bolsa de valores. Este tipo de enseñanzas y este tipo de herramientas que apliqué para poder desarrollar eh, proyectos como este son lo que voy a tratar de compartirles eh, para que puedan aplicarlo a sus, a sus propias situaciones. Bien, empezamos entonces. ¿Qué es la educación financiera? En corta definición, es la, la gestión que requiere un individuo o una unidad familiar para poder presupuestar, ahorrar y gastar sus recursos monetarios a través del tiempo. La importancia de la variable, la variable tiempo acá va a tomar eh, especial redundancia por el interés que tiene el dinero, por la acumulación de, del mismo, y particularmente algo de lo que quiero aclarar, que no voy a hablar mucho, es acerca de la inestabilidad cambiaria o de la inestabilidad de la moneda, porque me voy a centrar más en el aspecto filosófico que, que en el aspecto económico, y tratando de compartirles a ustedes un, un modo de pensamiento y un cuadro para que puedan eh, ver las cosas desde un enfoque distinto y no tanto soluciones específicas y concretas aplicadas a los números, aunque sí voy a compartir una plantilla que, que voy a mostrar en detalle al final de esta presentación y que va a estar disponible únicamente durante 24 horas eh, a partir de que termina la, la presentación. Entonces decíamos es el presupuesto, ahorro y gasto de los recursos monetarios a través del tiempo, teniendo en cuenta también los riesgos financieros y los acontecimientos futuros en la vida. Esto puede ser algo tan simple como desde eh, comprar nuestro primer vehículo, tener nuestra primera casa o eh, mandar a, poder mandar a estudiar a nuestros hijos. El, todas estas cosas son, son aspectos que necesitan ser planificados y previstos para disponer obviamente de los fondos eh, para poder hacer cada una de esas cosas. Algunas definiciones fundamentales que voy, a, que voy a aclarar desde el principio. La matemática financiera, que es distinto al, al concepto de educación financiera, es específicamente el, el marco de la matemática aplicada al, a las operaciones financieras, donde se intercambian los flujos de dinero en distintos momentos del tiempo. Estamos hablando de algo muy, muy estrechamente vinculado, pero no voy a ir a las fórmulas específicas de la matemática financiera, porque eso lo, lo puede ir a, a ahondar cada uno. Como dije, lo que voy a transmitir acá es un cuadro de pensamiento, una idea filosófica sobre cómo, sobre cómo enfocar eh, nuestra energía para, para ser más eficientes con nuestras finanzas. Vamos a ver cómo armar un presupuesto, eh, plantear cuánto dinero tendremos disponible, cuánto podemos gastar y cuánto de eso es un excedente y en qué podemos destinar ese ahorro. Vamos a hablar eh, del trabajo, siendo nuestro intercambio de tiempo y habilidades por recursos monetarios. Y también vamos a hablar un poco de la herramienta de crédito, que es una herramienta de endeudamiento que utilizamos todos para poder acceder a bienes que están fuera de nuestro presupuesto. Específicamente vamos a hablar de cómo usarlo más responsablemente y hay un alto nivel de endeudamiento en Argentina, para en todo el mundo en realidad, pero particularmente en Argentina, 5 eh, de cada 10 adultos tienen niveles de deuda eh, por encima de, de sus ingresos. Entonces vamos a ver un poco eh, una dinámica de cómo se puede empezar a matar la deuda, cómo empezar a aniquilarla y, y una estrategia específica que se llama la bola de nieve, que implica destinar un, un monto superior a la deuda más pequeña para ir, a ganar, ir agarrando momentum, ir agarrando envión como se le dice, para poder eh, terminar de, de pagarlas todas. Como dije, el concepto de interés es algo que en Argentina ya no estamos acostumbrados. Esto me han dicho un par de frases, que el que aprende a invertir en Argentina puede invertir en cualquier otro lugar del mundo, porque acá conocemos conceptos que en otros lugares los ven únicamente de manera teórica. Acá los tenemos todos los días. Eh, tenemos una moneda que, que constantemente está está perdiendo valor y eso nos lleva a tener que repensar las cosas siempre desde un enfoque alternativo. ¿Por qué finanzas para el desarrollo personal? Hay que entender, las finanzas son uno de los eslabones más avanzados en lo que respecta al desarrollo, al desarrollo humano, al desarrollo personal. Obviamente por debajo tenemos un montón de cosas y por eso es que es tabú, por eso es que es tan difícil hablar de finanzas, porque primero tenemos que tener sí o sí nuestras necesidades fisiológicas satisfechas, tenemos que sentirnos y estar bien para poder establecer relaciones con otros. Cada nivel desbloquea un nivel hacia arriba. Tenemos que poder tener control y gestión de nuestro tiempo en el momento en el que definimos nuestro trabajo, con lo que nos sentimos conformes, poder plantearnos objetivos. Recién ahí podemos empezar a pensar sobre las finanzas y obviamente que esto viene antes de poder pensar en algún propósito de vida o en algún objetivo mayor. Pero es... Es algo muy difícil de tocar justamente por esto y a mí me parece que es interesante mencionarlo porque es algo que no solemos hablar con la persona que tenemos al lado y lo interesante es que, que empecemos a hablar de estas cosas, que abramos un poco el panorama y que plantearse este tipo de preguntas son lo que nos lleva a, a disponer de las soluciones y para poder contribuir con, con quienes tenemos al lado. Bueno, para poder ilustrar eh, esta situación vamos a hablar de nosotros como personas en este momento, en este webinario, hoy conectados acá, todos juntos en la virtualidad, una modalidad bastante particular. Y vamos a dibujar dos ejes. En el eje vertical vamos a ver hacia arriba más libertad y más seguridad, y hacia abajo menos libertad y menos seguridad. ¿Cómo nos sentimos nosotros? En el eje horizontal vamos a ver menos capital y más capital. Nosotros estamos hoy parados en el eje cero, tanto en el horizontal como en el vertical. No nos sentimos ni atrapados por el entorno, ni nos sentimos hiper libres. Sin embargo, tampoco tenemos una cantidad negativa de capital, pero tampoco tenemos un excedente. El recorrido que hace una persona es más o menos así: nos endeudamos un poco, reducimos nuestro capital y nos ponemos en una situación de vulnerabilidad donde perdemos y rechazamos libertad y seguridad como por ejemplo, eh, podemos estar en un trabajo que no nos gusta, podemos dedicarle más horas de las que, de las que podemos o de las que queremos a, a un trabajo, y, y es por esto que va, vamos a terreno negativo, tanto en capital como en libertad o seguridad, como también podemos tener la necesidad de disponer de, de, alguna, eh, de algún crédito o de cualquier otra operación financiera que no nos sea ventajosa, con fin de poder agarrar el envión necesario para ir hacia adelante. Vamos a ir a partir de que avanza el tiempo, idealmente y aplicando las herramientas y conceptos que, que estamos por hablar acá, avanzando y hacia el terreno de tener un poco de capital, de poder tener un ahorro, esto implica, obviamente, eh, lo vamos a ver un poco más adelante, gastar menos de lo que ingresa, es una de las fórmulas fundamentales para poder avanzar. Pero a medida que avanza el tiempo vamos a poder ir Tomando riesgos, estos rublos son justamente eso, son riesgos que tomamos de decir, bueno, estamos en una posición en la que tenemos un poco de libertad, tenemos un poco de capital, tal vez podemos tomar un riesgo, tal vez podemos tomar un salto de fe y construir ese espacio que queríamos construir, invertir con ese socio que queríamos invertir y llevar a cabo proyectos que nos permitan, obviamente, avanzar en esta, en esta espiral de, del desarrollo financiero. Esto es, es una ilustración que yo quiero que, que la memoricen porque esto es la vida de una persona y nos podemos pasar una vida entera en el punto cero si no trabajamos sobre esto. Y no es únicamente yo puedo y yo no puedo como si fuera una cosa limitada solamente a algunos, sino que es algo que si nosotros invertimos en educarnos, si nosotros invertimos tiempo y nosotros invertimos energía, eh, vamos a obtener resultados, y, y ese es justamente el, el marco de pensamiento que acá quiero introducir, que las inversiones no son únicamente financieras, y esto eh, es un poco redundante por a, a quién le estoy hablando, porque quién sabe más de educación que ustedes, pero, pero desde, desde mi enfoque lo quería, lo quería traer así. Bueno, educación financiera para el desarrollo local. Vamos a hacer de cuenta que viene esta persona, que, que podemos ser nosotros, como puede ser cualquiera de todos ustedes en la audiencia, y llega a Mercedes con las ganas de abrir una cervecería artesanal, un día que tiene ganas de tomar cerveza y se encuentra que no hay ninguna por la ciudad. Y dice, bueno, tengo que comprar vasos, tengo que comprar canillas, tengo que conseguir proveedores para las cervezas, los bancos de madera, los foquitos, necesito un montón de cosas que me cuestan dinero y no tengo dinero. Entonces les ofrezco a un montón de personas, recorto papelitos amarillos y les escribo que valen por el 1% de mi cervecería artesanal. Todas estas personas eh, a quienes les voy a ofrecer los papelitos los puedo encontrar en la plaza y les puedo decir hoy compré mi papel por 10 pesos y lo, compra y lo vende el mes siguiente por 20 pesos. Entonces de esa manera voy a poder sacarme todos los papelitos de encima para poder obtener el dinero que necesito, poder ir a comprar los insumos, y poder hacer la cervecería artesanal que, que buscaba hacer. El problema surge cuando, por ejemplo, alguien compra el papel por 10 pesos, después esta, este sujeto amarillo se va a construir la cervecería, y en el medio del proceso en el que está haciendo la construcción, digamos que uno de los inversores se arrepiente de estar ahí y no quiere más el papel va a tener que encontrar una segunda parte a quien se lo pueda vender. Si no hay nadie que lo vaya a comprar, lo más probable es que tenga que bajar el precio. Más allá de que se haya vendido por 10 pesos, tal vez lo tenga que vender a 9 o a 8 pesos. Este concepto que estamos explicando acá es el concepto de mercado de capitales, explicado por un speaker en una TEDx de Montevideo, en el que un un hombre está tratando de explicarle a su hija cómo funciona el mercado de capitales porque está escuchando en el noticiero que hubo un crash en la bolsa. Era simplemente una, una pequeña y corta historia que quería traer para representar un poco cómo pueden las inversiones eh, beneficiarnos a todos en el, específicamente en el desarrollo de la comunidad. Porque este tipo de cosas no las estamos viendo muy aplicadas pero existen plataformas y existen eh, existen maneras en las que podemos alcanzar eh, este tipo de dinámica y es algo que ha existido eh, históricamente. En este caso usé referencia a una plaza, pero claramente esto se ha transformado en una bolsa de valores y se ha transformado en un espacio formal que hoy tiene, gracias a, a, las, a la cantidad de energía que se ha invertido en eso, más de 700.000 cuentas comitentes en Argentina se han abierto, y que tienen acceso directo al mercado para comprar y vender acciones, tanto del mercado local como del mercado extranjero. Es lo interesante que se democratizó el acceso, a aunque en realidad no tanto, porque la penetración de, de, de herramientas de acceso al, de, al mercado no, son tan, no es tan alta, pero eh, sí es interesante que, que al menos esté, esté habiendo. Y otra cosa que es interesante, y vamos a hablar un poco del elemento del riesgo, eh, si viene una persona y también divide un papel, pero en este caso es un papel azul, y dice que va a hacer viajes a la luna, eh, vende hoy los papeles por un peso y el año que viene van a valer 100 pesos, perdón, van a valer 1000 pesos. Esto es una inversión de alto riesgo, es una inversión que quien lo compre no tiene ninguna certeza de que va a funcionar y es mucho más improbable que este inversor logre hacer viajes a la luna que un inversor que tal vez tiene un un objetivo mucho más conservador que es poder construir una cervecería y, y servirle cerveza en, en vasos a las personas. Entonces, la cuota de riesgo también está asociada a la rentabilidad. Inversiones que, que tienen un alto riesgo asociado, obviamente tendrán eh, la, responsabilidad, perdón, la, la rentabilidad correspondiente. Lo interesante de esto es que situaciones como ahora, la pandemia que estamos viviendo todos, llevan a que muchas acciones que cotizan en, en las bolsas del mundo hayan caído muy gravemente. Y especialmente las empresas vinculadas al turismo, las empresas vinculadas a la hotelería, a, a los restaurants todo ese tipo de industrias está muy muy caída, y es justamente lo, lo interesante, son empresas que valen relativamente poco comparadas con las otras, y que al mismo tiempo tienen una rentabilidad muy alta asociada. Sin embargo, nadie puede predecir el futuro, así que no sabemos en qué condiciones eh, estarán estas empresas de acá a uno, dos o cinco años. Lo interesante es que todos sepamos y seamos conscientes de que este tipo de historias son una forma muy fácil de comunicar y de explicar a, bueno, me imagino a, a los niños, porque este caso justo era, era referenciado a eso, eh, una manera muy simple en la que funciona el mercado de capitales. Bueno, un presupuesto que me imagino eh, todos alguna vez lo habrán intentado sentarse a hacer es poner cuántos ingresos tenemos de manera mensual o de manera anual, cuántos gastos tenemos de manera mensual o de manera anual y el resultado de eso nos va a dar un ahorro. Esto es lo que estamos viendo, es la foto, la situación en la que analizamos los ingresos, ya sea por un salario ya sea por alquiler de una habitación o de un espacio que no necesitamos, ya sea por las ventas de un emprendimiento, y se me ocurrió también agregar eh, distintos ingresos que podríamos tener por publicidad o canjes, porque también hay que reconocer que en esta economía digital que estamos viviendo, muchísimas de las transacciones se dan, se dan transacciones de valor que muchas veces no son directamente económicas. Eh, los canjes son un gran ejemplo de esto, marcas que le ofrecen a distintos influencers o personas eh, en redes sociales, productos a cambio de menciones o a cambio de reseñas. Y ese es un intercambio de valor que es auténtico y que es, estamos intercambiando eh, valor, solamente que no es un valor directamente monetario. Y obviamente en nuestros egresos vamos a notar cosas como los intereses de cualquier crédito o deuda que hayamos tomado, los alquileres que estemos pagando por cualquier lugar en el que estemos habitando. En este caso creo que puse sobreprecio porque estaba hablando de pedir comida y cualquier otro tipo de gasto que genere eh, el hecho de estar viviendo. Como decía, estamos viendo a la derecha la, la foto y a la izquierda vamos a traer lo mismo pero la película. ¿Por qué la película? Porque lo que nos genera ingresos son nuestros activos. Nuestros activos son cualquier cosa... Que, que, sea, que, que, que tengamos nosotros que nos pone plata en el bolsillo. Esta es la definición más simple y más básica que encontré de lo que es un activo. Nuestro activo fundamental, el más importante de todos, somos nosotros mismos. Nuestras habilidades, nuestro talento, nuestro tiempo. Obviamente el, el ejemplo más simple es el trabajo, eh, dispongo mi tiempo y habilidades eh, a favor de un tercero y ese tercero... Eh, intercambia conmigo una, una cantidad monetaria. Otro activo puede ser una habitación de más que construimos en, en nuestra casa, que se la podemos alquilar a alguien. Puede ser una casa de comidas en las que cocinamos eh, potos asados los domingos al mediodía. Puede ser un Instagram con 2,000 seguidores. Hay que reconocer que esto también es un activo porque nos genera, si no nos genera ingresos directamente, si nos genera tal vez algún tipo de valor. Y hay que cuantificar ese valor y hay que, que poder determinarlo para, para que si tenemos un activo en el que podemos hacer crecer, eh, en el que no tengamos que inyectar dinero, esto me parece que son las redes sociales, entonces podemos aprovechar ese, ese activo y capitalizarlo. Porque esas inversiones también funcionan con la misma dinámica que funcionan las inversiones monetarias. Es por eso que quiero traer el enfoque comparativo entre las inversiones económicas, las inversiones financieras y las inversiones de valor, en una manera mucho más intangible. En el sentido de lo intangible, creo que un activo también se podría considerar una idea. Si yo tengo una idea, en el caso que habíamos puesto, una cervecería artesanal, que veo que es algo que nadie hizo, que todavía no existe, entonces si encuentro una contraparte que esté dispuesta a poner dinero con ese riesgo, para ese objetivo, tengo un capital. No, no es un capital en este caso económico, pero sí es un capital eh, no, no sé cómo llamarlo, un capital cognitivo, eh, es un capital intelectual. Esa sería la palabra. Caso contrario, tenemos los pasivos. Cualquier pasivo podríamos considerarlo, como decía, un alquiler, podríamos considerar un crédito también como un pasivo, que es una responsabilidad que tenemos nosotros de pagarle a otra persona. Sea quien sea esta persona, si es un compañero, si es un amigo, si es una entidad crediticia, lo consideramos un pasivo. ¿Por qué es importante listar nuestros activos y nuestros pasivos? Porque de alguna manera el que nosotros podamos evaluar nuestra casa, nuestro espacio, determina que nosotros sepamos qué rentabilidad estamos obteniendo. Si nuestra casa vale a valor de mercado un millón de pesos y nosotros estamos alquilando una habitación a 900 pesos por mes, entonces sabemos qué porcentaje representa esa habitación en lo que es el total de nuestro, de nuestro capital. Es importante conocer eso porque así vamos a poder compararlo más adelante en la presentación con otro tipo de, de inversiones. Y en el caso de los pasivos pasa exactamente lo contrario. El crédito nos genera intereses. Entonces nosotros tenemos un capital que tomamos prestado y tenemos eh, distintos intereses que tenemos que ir pagando que claramente se acumulan con el tiempo y cada vez son, son más altos. Es por eso que... Lo ideal, obviamente, es reducir lo más posible los egresos y reducir lo más posible los pasivos y aumentar los activos. Son dos cosas que suenan muy fáciles decirlo y que es muy fácil, muy difícil verdaderamente ejecutarlo, pero hay que pensar con un marco más abierto siempre. Y como digo, si nosotros tenemos un Instagram con 5.000 seguidores que publica fotos de comida y gracias a eso un montón de, de, la persona, de las personas que miran ese Instagram consumen esa marca de comida, entonces tenemos un poder que le proveemos valor a la marca que nos provee de, de comida, por ejemplo, llevándole el acceso a, a sus seguidores o a la audiencia objetivo, a que pueda, a que pueda ser alcanzada por, por esta marca. Así que esto definimos entonces como el cuadro de resultados, eh, que es para rellenar obviamente de manera manual, cada uno tiene que sentarse con, con una hoja, escribir este tipo de cosas, ir determinando cuáles son eh, los activos que son capitalizables, cosas en las que podemos invertir, tanto sea cantidades monetarias como cantidades no monetarias, eh, porque también podemos invertir tiempo. En la lista de activos también pondría otras cosas, como los activos financieros, pero primero quería hablar un poco de estas definiciones fundamentales de, de lo intangible para poder después hablar de lo financiero y, y ser un poco más concreto. Voy a repasar muy rapidito, esto es solamente un, un recuerdo de pensar en el mapa de Mercedes y, y ver cuáles son las alternativas de, disponibles que hay bancarias. Especialmente porque han surgido muchas alternativas digitales en los últimos años, especialmente con el alza de la penetración de internet que en corrientes ha avanzado más de un 20% en los últimos 10 años. Eh, tenemos alternativas como Mercado Pago, que nos permite tener una cuenta abierta que esté constantemente ganando plata. Esto significa que cada peso que tengamos en Mercado Pago va a estar juntando intereses en un fondo común de inversión. Esta palabra, es, que es la primera vez que menciono, los fondos comunes de inversión, son un, una, una gran torta de inversiones que distintas gestoras de fondos se encargan de invertir para que nosotros no tengamos que tener la parte compleja de las inversiones. Lo interesante es reconocer eh, este tipo de plataformas para entender cómo nos pueden beneficiar a nosotros en nuestra estrategia, cómo pueden beneficiar eh, y propiciar que se facilite un poco más el camino hacia, hacia el desarrollo financiero que mostraba en unos gráficos más atrás. Otro ejemplo similar es el ejemplo de Wallah que también hicieron que invertir sea fácil, uno directamente deposita el dinero en la tarjeta Walá, voilà, se le aprieta un botón y, y la plata se está invirtiendo. Es importante saber que no es todo color de rosas. En las inversiones, tanto de Mercado Pago como de Walá, voilà, los rendimientos rondan entre el 20% y el 25%. Esto no llega a cubrir la, la inflación que tenemos. Pero es interesante saber que al menos hay una alternativa disponible. Tenemos también el Banco Santander, el Banco de Corrientes, con su propia aplicación, y el Banco de Entre Ríos, que es el que está ahí cerca de la plaza. Esas, al menos para mencionarlos, las alternativas bancarias que, que hay en Mercedes. Obviamente que existen muchísimas más, especialmente en el ámbito digital, no es algo en lo que me vaya a adentrar el desarrollo de cada una de las plataformas, sino más bien un poco de reconocimiento para ver eh, qué es lo que tenemos al alcance, para después definir eh, qué es lo que se aplica especialmente a nosotros. Bueno, esto, este cuadrito que estamos viendo acá está incluido en la plantilla que les voy a convertir al final de la presentación. Se llama Proyecto Librarse de Deudas. Consiste en algo tan simple como anotar todas las deudas que tenemos, el total de cada una, el interés anual de, de esa deuda y cuál es el pago mínimo. Especialmente porque... Este, lo que no paguemos, obviamente todo lo que esté por fuera del pago mínimo, sigue acumulando intereses, entonces lo importante de la deuda es terminar de pagarla lo antes posible. ¿Cómo hacemos para pagar la deuda lo antes posible? Obviamente implica, como digo, sentarse, escribirlas todas, y ver cuál es la que nos permite eh, pagarla lo más rápido posible, la deuda más chica primero. Esta es la idea de, de generar envión, tratando de, de matar al más pequeño primero, asignando un presupuesto de afuera que podamos un extra, cualquier reducción que hagamos de algún gasto o, o algo específico, en el que tenemos obviamente las, los pagos mínimos que ya estamos efectuando, porque no podemos, no podemos evitarlos, y este extra que tratamos de conseguir de otro lado, que lo vamos a asignar. Ya sean 2.000, sean 5.000, acá el número del extra realmente va a depender de cada caso, pero lo que digo es, asignar este extra a solamente una deuda, hasta que esta deuda vaya bajando a 8.000, a 6.000, 4.000, hasta que esta deuda no exista más. Y después vamos con la siguiente, estos 2.000 que teníamos acá, lo vamos a asignar a la, a la siguiente de deuda, a la de 20, vamos a estar 18, 16, 14, hasta que esa deuda está en cero. Lo vamos a ir viendo una vez por semana, vamos a hacer esto de manera mensual, hasta que en algún momento, esperemos, vamos a a terminar de liquidar las deudas. Este es el mismo método que yo utilicé para, como había contado, eh, eliminar deuda impositiva, deuda que había con dirección de rentas de una empresa de capitales privados, y es, es algo que se puede aplicar a todos, los, a todos los casos. Bueno, vamos a ver los cuatro principales objetivos de inversión que puede haber a la hora de armar un plan. Uno de los más comunes, es el objetivo de acumulación de riqueza u optimización del capital. Es el objetivo, como digo, es el más común. Es donde el mercado de capitales se vuelve una buena opción. Porque es donde nosotros somos, por ejemplo, un empleado en relación de dependencia que está buscando lograr eh, juntar a lo largo del tiempo, a lo largo de su vida, la mayor cantidad de capital posible. Porque quiere armar un... Quiere, obviamente, construir un activo, quiere poder dejarle una herencia a sus hijos. Ese tipo de cosas son las que eh, ese tipo de perfiles son los que encajan dentro de, del objetivo de acumulación de riqueza y optimización del capital. Un segundo objetivo de inversión podría ser la compra planificada si nosotros tenemos eh, determinado activo y lo queremos asignar en un futuro a algo que sabemos que vamos a necesitar, ya sea una vivienda, un vehículo eh, o algo específico que pasemos a precisar. Entonces, en este caso, se busca asumir una cuota menor de riesgo y tratar de proteger los activos existentes pero obviamente con un crecimiento de capital moderado, con la búsqueda de que sea constante la, eh, el tercer objetivo que encontramos es la, eh, la jubilación es el tema de poder llegar a, al último trecho de nuestra vida con un, con un capital un poco construido con algo donde el foco está en el tiempo y obviamente que cuando nos focalizamos en, en el objetivo de, de ahorrar para, para la jubilación, lo importante es eh, la variable del tiempo. Es que cuanto antes empecemos a, a capitalizar, antes vamos a, a completar nuestros objetivos. Esto es básicamente porque las inversiones en el mercado de capitales se dan de manera exponencial. Si nosotros ahorramos en la medida que nos sea posible, pero ahorramos, por ejemplo, en acciones de una empresa que nos parezca interesante, es mucho más efectivo que ahorrar en moneda extranjera, por ejemplo. Si nosotros ahorramos en dólares, hoy justo no lo traje, pero hay un gráfico de cómo el dólar estadounidense ha perdido valor adquisitivo desde los años 90 hasta hoy. Un billete que valía 100 dólares al día de hoy está valiendo menos de 55 dólares. Así que tener los dólares guardados abajo del colchón es algo improductivo y que verdaderamente no nos beneficia ni a nosotros ni a la economía que nos rodea. Como último objetivo de inversión, este es uno de los más agresivos, y particularmente en las comunidades de inversión en las que yo formo parte, es uno de los más eh, frecuentes, es el de vivir de rentas. Es cuando busco vivir de intereses e ingresos de mis activos, usando cierta cantidad de las ganancias del capital para poder vivir. Esto sería no sé, acumular durante 10 años, por ejemplo, desde desde los 25 hasta los 35 años, acciones y capital lo más posible. O sea, hacer este tipo de estrategia para luego conservar esa, ese capital y, y, e ir haciendo extracciones pequeñas para poder mantener determinado estilo de vida. Vamos a hablar un poco de los instrumentos de inversión que hay disponibles. Hoy voy a dejar afuera, como dije, por un lado las divisas, ya sea dólares, pesos o cualquier otra moneda, como también dejo afuera los plazos fijos. Es uno de los instrumentos más comunes y más conocidos de inversión. Hoy voy a explicar por qué los plazos fijos tienen que ser reemplazados por los fondos de Money Market. Pero como primero tenemos entonces los fondos de Money Market, que ahora voy a explicar qué son en detalle. Tenemos bonos u obligaciones negociables, estos hay tanto del Estado, son los bonos, o de empresas privadas, son las obligaciones negociables. Como tercera opción tenemos los fondos comunes de inversión, que por un lado los fondos Money Market son fondos comunes de inversión, pero por otro lado también hay fondos comunes de inversión que están determinados a, a objetivos específicos. Por ejemplo, hay algunos que capitalizan en bonos del Estado y obligaciones negociables para diversificación de riesgo, hay algunos que tienen acciones locales y extranjeras, y hay otros que tienen bonos distribuidos por toda Latinoamérica Absorbiendo deuda de países como Colombia, Chile o Brasil. Como cuarto instrumento tenemos las acciones locales o extranjeras. Y por último, en el más riesgoso, selecciono el trading. Hoy particularmente no vamos a hablar de trading, pero eh, es algo que me, me gustaba traer, al menos para mencionar. El trading es la actividad, es un, es un trabajo aparte, diría. que Es prácticamente quien tiene mucho conocimiento de inversión, puede tomarse el tiempo... De comprar y vender en, en plazos un poco más cortos de tiempo Para arbitrar los precios Y generar ganancias Esto, se puede hacer un, Una profesión de esto Obviamente implica tener muchísimo conocimiento Pero al menos reconocer la palabra Es algo que quería traer para Para la charla Y también la comprensión de que es una actividad muy riesgosa No es algo que podamos eh, Sentarnos, comprar acciones y vender mañana Y estar ganando dinero eh, Esto no es una estrategia eh, que los, les vaya a presentar beneficios a nadie eh, y lo, justamente lo que quiero es advertir para que mañana no con, con los conocimientos que estoy brindando acá nadie se siente en una computadora abra una cuenta comitente y compre acciones esperando ganar plata porque no funciona de esta manera vamos a hablar como dije de los fondos de Money Market y por qué son una ventaja respecto de los plazos fijos pensemos lo siguiente nosotros en el día 1 depositamos 10.000 pesos en un plazo fijo a 30 días. Cuando termina el plazo, nosotros recibimos 10.283 pesos con 56 centavos, pero durante todo este tiempo nosotros no pudimos acceder a nuestro dinero. Esta es la dinámica en la que funciona el plazo fijo. Lo que sucede, nosotros hacemos un contrato con el banco y durante el tiempo en el que nuestro banco tiene a disposición ese dinero, lo invierte en otro tipo de instrumentos para sacarle rentabilidad y nos da a nosotros una cuota fija mucho más eh, baja de lo que realmente puede obtener. Entonces, como digo, no es algo recomendado el plazo fijo. ¿Por qué los fondos de comunes de inversión sí son mejores que los plazos fijos? Hay tres tipos de fondos comunes de inversión. Los T más cero, este es un símbolo que van a ver muy a menudo en los bancos y en los brokers, significa que podemos rescatar inmediatamente... Entonces, si nosotros depositamos 10.000 pesos el día 1, pero el día 10 necesitamos la plata, la sacamos y la tenemos con los intereses acumulados entre el día 1 y el día 10. T-24 es exactamente lo mismo, pero con 24 horas de demora. Si nosotros queremos la plata el martes, tenemos que hacer la extracción el lunes. Y T-48 horas es exactamente lo mismo, pero con 48 horas, del lunes al miércoles. La ventaja de esto es que nosotros tenemos... La libertad. Por un lado, tenemos el control de nuestro dinero. Sabemos que cada día vale, específicamente porque podemos empezar a contabilizar las cosas ya más de hoy para mañana y no tanto de un mes para el otro. Lo que nos permite ser mucho más eficientes. Si nosotros anotamos los vencimientos de cada una de nuestras cuentas, digamos que el agua vence el 4, la luz vence el 7, la tarjeta vence el 15. Entonces la plata... Del agua la podemos invertir entre el 1 y el 4, la plata de la luz la podemos invertir entre el 1 y el 7, y la plata de la tarjeta la podemos invertir entre el 1 y el 15. Esto nos hace pensar y nos, nos construye un hábito que verdad, es lo que nos permite ser mucho más eficientes, porque cada peso, cada día y cada segundo que está pasando, capitalizamos eh, sobre, lo que, sobre lo que podemos ahorrar. Paso seguido vamos a hablar de las obligaciones negociables y me voy a remontar al ejemplo que había mencionado anteriormente de esta personita que se para en la fuente porque quiere asociarse con otros para hacer una cervecería artesanal. Pensando este mismo ejemplo pero a gran escala, tenemos los dueños del Alto Palermo, del DOT y de otros importantes shoppings de Argentina, es la empresa IRSA. Este grafiquito representa lo que sucede cuando IRSA emite un bono corporativo. IRSA, que es la empresa de la que estamos hablando, emite, significa esto, un bono corporativo. Nosotros compramos ese bono corporativo y recibimos un interés fijo como devolución de que nosotros lo que hacemos es, les brindamos un capital hoy, mediante la compra de ese bono corporativo, para que la empresa pueda refinanciar su deuda e invertir en capital de trabajo. Entonces, IRSA obtiene eh, capital de, gracias a la confianza. Hay una escala de confianza que la van a ver tanto en bonos eh, del Tesoro Nacional, como también se ve en, en las obligaciones negociables de privados, que parte desde la AAA, AA, una sola A, doble B, una sola B. Cuanto más abajo, obviamente es una calificación peor, lo que significa que hay menos confianza en que ese ente, vaya a cumplir con las expectativas que este bono tiene, tiene escrito. En el caso de IRSA, es una, es una obligación negociable de calificación A, lo cual es muy bueno. Así que es, es algo que, que me parece interesante para considerar. Bueno, como siguiente instrumento de inversión, vamos a ver las acciones. Las acciones son uno de los instrumentos más eficientes en lo que respecta a multiplicar nuestro dinero, y también es uno de los más riesgosos. Esta es una lista de las acciones más baratas que se pueden comprar, particularmente eh, agarré las más baratas porque eh, lo que quiero es transmitir que si nosotros empezamos a hacer esto que decía de los vencimientos al 4, al 7 y al 15, y los intereses, no el capital, los intereses, los invertimos en acciones, vamos a estar construyendo un capital a lo largo del tiempo, y después de un año vamos a estar muy contentos. No digo que ninguna de estas secciones tenga que ser compradas por ninguno de ustedes, el análisis tiene que ser hecho de manera muy particular, verdaderamente, tengo que aclarar, no soy eh, un analista profesional y no, esto obviamente no es ningún tipo de recomendación, pero sí invito a la reflexión sobre qué sucedería si hacemos esto. Si invertimos en algo tan simple como un fondo de mercado pago y cada peso que no necesitamos lo asignamos a acciones de, por ejemplo, comercial del plata, que al día de hoy cerraron en 2 pesos con 50. Ah, lo interesante es que podemos acumular eh, muchas empresas, muchos tipos distintos de, de activos de esa manera. Voy a hablar un poco de algunos ejemplos, de empresas que cotizan en la bolsa de valores de Buenos Aires, empresas argentinas que, que podemos comprar sin hablar de los precios, sin hablar de nada, únicamente para que ustedes tengan una referencia cercana de quiénes son estas empresas. Adequabro es una, una de las empresas que tiene liderazgo en la producción de arroz en la zona de corrientes, hay un, un gran posicionamiento de la empresa en, en nuestro país, que tiene sede en Luxemburgo, cotiza en la Bolsa de Nueva York y aquí eh, cotiza como un CDR. Un CDR es un certificado de depósito argentino, que es básicamente un banco que lo que hizo fue comprar un montón de acciones afuera, comprar un montón de acciones en Estados Unidos y las comercializa acá en Argentina en pesos para que nosotros, los argentinos, podamos legalmente comprar acciones del exterior. En este caso, ADECO es una empresa argentina, pero que cotiza también en, en la bolsa de Nueva York. También voy a hablar de Inversora Juramento, que es líder en ganadería y agricultura también en el norte argentino. Lo interesante es esto, que democratizamos, y que hay que transmitir esto, democratizamos el acceso a, a la tenencia de acciones de empresas productivas en el país. Entonces, cualquiera de nosotros puede con el excedente de la factura de la DPEC comprar participación en una empresa que representa el modelo agroexportador que tenemos en Argentina. Podemos capitalizar a lo largo de los años y podemos construir un activo con lo que nuestro país genera. Es nuestro derecho. Y tenemos, tengo, siento el deber como mínimo de transmitirlo con ustedes. También tenemos Cresud, es una empresa que compra, desarrolla y vende tierras Cresud es la empresa madre de lo que hablábamos hoy, que es IRSA. IRSA, la de los shoppings, es la empresa hija. Cresud tiene el 70% de, de, de IRSA. Esto, espero no se asusten, es el gráfico a lo largo del tiempo de los precios de IRSA, desde 2007 hasta 2020. Esto está cotizado en dólares y tenemos en el eje vertical el precio, y en el eje horizontal, el tiempo. Lo que significa que en 2007, esta acción valía más o menos 9 dólares, en el 2008 llegó a valer unos 20 dólares, después en el 2009 volvió a valer unos 4 dólares, y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Hoy, bueno, en realidad no es hoy, este gráfico está desactualizado unos meses, tenemos un valor de aproximadamente 3 dólares para Cresud, una empresa que ha llegado a valer hasta 20 dólares. No estoy diciendo ni insinuando que se puedan multiplicar por 10 el valor de la inversión, pero es un momento en el que los inversores visionarios, quienes aceptan tomar riesgos, la mayoría de las veces tienen recompensas más grandes que los inversores que compran en momentos donde la empresa está teniendo un momento muy bueno y donde reina la confianza, porque justamente es ahí donde las cosas se dan vuelta. Para mencionar otras empresas interesantes, San Miguel es una productora de cítricos, también Argentina, que exporta a, muchísimo a Europa. Es una empresa que tiene fincas en Argentina, en Sudáfrica, en Uruguay y en Perú, que también se puede comprar eh, en, en cualquier broker argentino. Cuesta 129 pesos una acción. Así que es interesante esto, que está muy democratizado el acceso a estas cosas. Y AgroMetal, que es una empresa de cosechadoras también argentinas, que cuesta 19 pesos una acción. Esto de la referencia de los precios lo tiro únicamente para que uno se imagine, bueno, ¿cómo podría yo ahorrar en acciones? ¿Cuánto podría destinar a comprar acciones? Y bueno, este es el caso, sí, un gráfico de hoy totalmente actualizado de lo que es ADECO Agro una de las empresas líderes que contaba del arroz, también por la pandemia lo que vimos en el coronavirus es un pánico de mercado, un susto muy grande que trajo una caída muy brusca, pero también una recuperación muy marcada y muy fuerte en el que el gráfico nos está comunicando que hay eh, muchísimo lugar hacia arriba y muy poco lugar hacia abajo, además de que ADECO es una empresa que hace dos años que venía recorriendo una tendencia bajista, es que es otro, otro dato interesante. Particularmente vamos a hablar de la pirámide de la inversión, un poco la base de nuestra pirámide es la filosofía que tenemos de la inversión y cómo elegimos construir nuestra cartera. Esto está definido por el objetivo de inversión que hablábamos más temprano, sobre qué instrumentos vamos a comprar, obviamente todos los que menciono hoy yo son únicamente una aproximación para que sepan y reconozcan cuáles son eh, las cosas disponibles, pero no para que salgan a comprar ninguno de estos activos, porque no quiero que nadie, a nadie se lo lleve puesto el mercado. Simplemente informar de que el mercado es una realidad, de que es un derecho nuestro el poder invertir, y de que, de que si definimos correctamente nuestros objetivos, no hay forma en la que lo podamos hacer mal. Eh, bueno, está definido por qué compramos, cuál es el riesgo que asumimos, cuál es el plazo de la inversión, entre otras preguntas. Como segundo eslabón de nuestra pirámide de inversión, vamos a tener nuestro método. ¿Cuáles son los indicadores que vamos a mirar? El indicador que mira la mayoría de las personas son el precio y el momento del tiempo. Cuando compramos? ¿Compramos cuando, cuando está bajando? ¿Compramos cuando dejó de bajar? ¿Y cuando vendemos? Compro, ¿Vendemos cuando sube un 10%? ¿Vendemos cuando sube un 20%? vendemos después de dos años, nosotros tenemos que determinar cuándo vamos a entrar, cómo vamos a entrar, y cuándo vamos a salir, y qué vamos a hacer con eso que, es, que, que tengamos cuando salimos. Porque en algún sentido, si nosotros compramos acción hoy para venderlas mañana, no es comprarlas hoy para después poder hacer un, bah, tal vez sí, poder hacer un viaje, y esto es justamente donde cobra mucha importancia el objetivo de la inversión si nosotros compramos acciones solamente porque podemos o porque tenemos una plata disponible, pero no sabemos qué vamos a hacer cuando las vendamos, el día que las vendamos vamos a estar con el mismo pánico que, que estábamos el día que teníamos esa plata y que no sabíamos dónde ponerla. Así que lo importante es definir nosotros hacia dónde, hacia dónde vamos con eso, dónde vamos a, dónde vamos a destinar nuestra, nuestra energía y nuestro capital para poder eh, lograr esos objetivos. Y por último, y más importante, el control de las emociones. Cómo controlarnos a nosotros mismos y cómo operar con la mente fresca. Esto, voy a usar un ejemplo que vi ayer en un video de Instagram TV. Que decía, cuando compramos un auto cero kilómetros y salimos de la agencia, recorremos una cuadra y ese auto vale 20% menos. Y eso es un hecho. Es porque... El auto ya no es cero kilómetros y la cualidad de cero kilómetros lo hace valer un, un 20% extra. Si nosotros nos encontramos con un amigo en esa esquina y no le vamos a decir a nuestro amigo, uh, Mira, acabo de perder los 200 mil pesos. Porque verdaderamente nosotros no perdimos, perdemos si vendemos el auto. Si nosotros quisiéramos vender ese auto en ese momento, lo vendríamos a, si lo compramos a un millón de pesos con un 20% de pérdida de valor, lo venderíamos a 800 mil pesos. Pero nosotros teníamos un auto y ahora seguimos teniendo un auto. Entonces, la manera en, en la que esto termina de cerrar es que no hay que dejarse llevar por las emociones. Si nosotros estamos en un momento de construcción de cartera, si nosotros tenemos que ver cómo, qué acciones compramos cada mes y, y cómo vamos construyendo esa cartera para ir armando un capital o cualquiera de los otros objetivos que estuvimos conversando, entonces, no hay que asustarse si vemos que el precio baja, o porque nosotros estamos en un momento de compra. Y, y momento de compra significa, no, no estoy pensando cuánto, me, cuánto puedo obtener hoy por este activo que compré, sino tener muy claro el horizonte de la inversión, tener muy claro que estemos bajo control, que estén nuestras emociones controladas, y que no vendamos por miedo. Porque eso es algo que sucede mucho, que... Inversores cambian rotundamente la dirección de su inversión únicamente porque se asustan cuando en realidad tal vez si el objetivo de inversión es a un año o a dos años no hay que preocuparse por una fluctuación que ocurra en el corto plazo. Los inversores que, que realmente saben lo que están haciendo no se preocupan cuando hay una crisis. Porque saben que después de la crisis o mismo en la crisis pueden comprar más y esperar porque no hay momento en el. La economía global no, no cae. Y si cae como está en, en esta situación, siempre se recupera. Porque hay un consenso. Estamos todos acá y, y vamos a tener que seguir acá hoy y mañana. Y lo bueno es que, que, que podemos compartir este tipo de cosas y que podemos ayudarnos los unos a los otros. Entonces, como primero vamos a tratar de. Conseguir seis meses de gastos cubiertos a través de nuestro ahorro. Esto, como dije, que no voy a hablar un poco de, de la inestabilidad cambiaria, pero lo tengo que mencionar, aunque sea, eh, no estoy diciendo ni infiriendo que tengan que invertir o que ahorrar en pesos, sino que estoy diciendo que hay que tener un colchón que no esté invertido, porque no puede estar en acciones, porque no puede estar en obligaciones negociables. Bueno, obligaciones negociables podría estar. Eh, pero tenemos que tener un, un colchoncito de seguridad, lo que es nuestro, nuestro depósito de seguridad, en el que nosotros podamos confiar que tenemos un poco de nuestros meses de gastos corrientes cubiertos, porque esto nos permite dejar de, de pensar al día. La, la manera en la que tenemos de gastar todo lo que está disponible y a partir de ahí esperar hasta el próximo pago, hasta el próximo ingreso, es una manera eh, muy ansiosa de vivir y que es una tortura, Imagino, eh, la mayoría de personas espero que sepan a qué me refiero y, y que, lo atan, que lo puedan ver ahora con otro enfoque, porque justamente es eso a lo que los quiero invitar, a, a poder ver las cosas con, un, con una perspectiva distinta. Esto lo vamos a poder lograr también eh, llevando nuestros gastos a un fondo Money Market, como los que estaba mencionando. Después vamos a avanzar a la renta fija, a los bonos, a las obligaciones negociables que tienen rentabilidades más bajas, pero que nos van a asegurar un, un ingreso consistente. Y por último, obviamente, esto es siempre más adelante, es que avancemos hacia la renta variable, donde vamos a invertir en acciones y en CDRs, tanto de la plaza local como de la plaza eh, extranjera. Entonces, vamos a arrancar haciendo un presupuesto, vamos a tratar de planificar el ahorro lo más posible, vamos a hacer inversiones, ya sea, en este caso pongo el ejemplo de ahorrar 12 meses comprando ladrillos. Si yo tengo una capacidad de ahorro de 3 mil pesos y un ladrillo está a 30 pesos, entonces puedo comprar eh, 100 ladrillos 100, sí, 100 ladrillos cada mes. Si compro eh, 100 ladrillos 12 meses, tengo 1.200 ladrillos, puedo construir una habitación y la puedo alquilar, entonces tengo un nuevo activo gracias a, ese, a esa planificación y a esa inversión consecuente que hice. Con los ingresos que genero de esa inversión, puedo hacer una reinversión y comprar nuevos activos. A partir de ahí puedo repetir el proceso, hasta obviamente ir avanzando en esta espiral que iba mencionando más temprano, para poder lograr finalmente la independencia financiera que todos queremos tener. Bueno, eso es todo. Perdón, sí, me puse muy nervioso. Ahora, enseguida, Marcos, te voy a pasar el, el, el link de la